Te saluda el profesor Mario Héctor bogel Voy a presentarte un software muy profesional para ejecutar el plan estratégico. Te va a permitir tener el control total de la ejecución estratégica. Aquí estás viendo en pantalla un mapa estratégico donde puedes ingresar la misión, la visión. Ahí vas a estar viendo tres temas estratégicos, las perspectivas del Balance Core card, los objetivos, y fíjate, dentro de cada objetivo hay un círculo de color que indica el estado en el que se encuentra ese objetivo. Azul significa que se superó la meta. Por ejemplo, tú querías lograr el 20% de incremento y lograste el 24%, por eso es tan azul. Verde quiere decir que alcanzaste la meta que habías fijado. Eh, amarillo sería un valor intermedio y los rojos, debajo de un break-even point, o sea, un valor inaceptable. Y todo lo que te voy a mostrar lo aprendí personalmente del doctor Robert Kaplan. En Harvard, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, él, el doctor Kaplan, desarrolló el Balance Core Card. Yo tuve la oportunidad de viajar, el honor de formarme personalmente con él, en Balance Core Card, y desarrollé este software aplicando todas las técnicas y los tips aprendidos. Muchos de ellos no están en los libros. Estés es donde estés, tú tienes el control total. ¿Por qué? Porque el software te va a permitir ver en tu tablet o en tu celular tus indicadores y los de tus empleados. Esto es algo muy importante porque te trasladas donde te trasladas y los indicadores te acompañan. Ahí estoy yo en la vía pública viendo los indicadores el plan estratégico de uno de mis clientes. El Balance Corcar ayuda a trasladar el plan estratégico a la acción, ejecutando objetivos, indicadores y metas. Aquí estamos viendo la perspectiva financiera con sus objetivos, área, frecuencia, mensual, trimestral, anual, meta, el logro, el estado, los velocímetros que muestran en qué estado está cada indicador, y el botón verde que permite acceder al plan, programa o proyecto. El Balance Scorecard también te da seguimiento a los objetivos del plan estratégico, filtrando por periodo. quiere decir que tú podrías decir quiero ver objetivos de junio del 2018 a septiembre del 2018, o quiero ver objetivos de septiembre del 2019 a marzo del 2020. O quiero ver de noviembre del 2020 a enero del 2021. Bueno, esta matriz te lo va a permitir. Tú acá también puedes filtrar por objetivos, por áreas, ver los objetivos, las áreas, la frecuencia, lo que estás obteniendo como meta, el logro, el estado, del indicador, en la tendencia ascendente o descendente, y los planes de acción. Algo importante. Este software tiene una columna acción C, acción correctiva. Si un indicador se pone en rojo, se abre esta columna y muestra ese recuadro rojo. Si haces clic en ver acciones correctivas, vas a otra tabla, donde vas a tomar acciones correctivas hasta que el indicador rojo pase a estar en color verde. El balance scorecard te permite dar seguimiento acumulado a los logros de un plan estratégico. Para eso está la matriz acumulada, donde ves los mismos, las mismas columnas: nombre del objetivo, área, frecuencia, periodo, meta, logro, estado del indicador, tendencia y planes acumulados en un periodo dado. Este software yo lo llamé alerta gerencial. Alerta a un gerente que quiere ejecutar su plan estratégico y permite tener control total de tus indicadores que estés donde estés. Lo puedes ver en tu tablet, lo puedes ver en tu celular o lo puedes ver en tu computadora. Y una noticia muy importante. Puedes acceder a un demo gratis. Ahora voy a mostrarte otras funcionalidades que tiene este software